¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes echándole ganas a esto de la vida y charala. Ahorita estoy caminando hacia lo que son los cruceros de Cozumel. Vamos a ir a vivir esta experiencia un ratito porque ya es bien pinche tarde y les cuento. Ha estado una situación muy compleja en cuestión a todo lo que ha pasado en este viaje que bueno ya ahorita nos quitamos el mal sabor de boca y vamos a rumbo hacia a Cozumel y así, ahora sí traigo mi cámara, ahora sí puedo hacer fotografía y a ver qué tal queda, ¿no? Espero que les guste y acompáñenme en este día, en este tercer día, cuarto día, que ya es el penúltimo, ya, ya casi nos vamos, pero nos vamos contentos, nos vamos felices, la verdad Emocionado, feliz de estar aquí, en lo que es Acapulco, sale pauso y nos ve Acapulco. En lo que es Cancún y Quintana Roo, Mérida, Yucatán, en lo que es Cancún, Tulum, que nos vamos a ahorita y a ver qué tal. Díganme los buenos, chao. Pues bueno amigos y amigas, me he perdido la oportunidad de ir a Cozumel, todo por mis jaladas de mi teléfono, pero bueno. <risa> eh, mañana nos vamos a Isla Mujeres para terminar con broche de oro, me voy al faro de Acapulco, de Cancún, y de ahí camino a la, a la playa. La, los Miguelitos, algo así me habían dicho, me había dicho Andy, hoy no está conmigo, hoy tú quieres ir a trabajar, ya saben las responsabilidades, pero pues estamos aquí y estamos listos para progresar en esta vida pues vale vamos a caminar aquí por playa ya que estamos aquí tenemos que esperar hasta las 5 y media de la tarde pues ya a, ver qué tal. Pues a hacernos patos no un ratito ¿Qué fueron ahorita los deportistas que participaron en el video de ahorita? Las fotos y todo eso. ¿Me dicen su nombre por favor? Mi nombre es Federico. Mi nombre es Juan José. Juan José y Federico, sí, ellos es. fueron los deportistas de hoy. Cuéntame, ¿qué les parecieron las fotos? Buenas, Mira, una Las fotos muy, muy, muy profesionales, muy bonitas. Acompañaron en el entrenamiento de hoy. Y se los recomiendo, las fotos quedan muy, muy, muy muy bonitas. Sí, de mi parte también, estuvo muy buena, una, una experiencia divertida al principio. A pesar de que es muy profesional, en algún momento no se, no se hacía notar, o sea, no crees que él nos ponía nerviosos o, o nos presionaba, pero bueno, uno que para ir estar nosotros de la cámara <risa> sentía la presencia de la cámara. Okay. Pero bueno, muy divertido, buenas fotos y buenas Gracias, gracias a vos. Ven, no, dale, entonces. Eh, bueno, muchísimas gracias. Dale. Saludate, un gustazo. Un gusto, hermano, después vemos la foto ahí Salud. en Instagram. Chao, Gracias. Okay. Ellas fueron ahorita las modelos que utilicé para las cuentas de Instagram. Son españolas, de Barcelona. Eh, ¿qué, ¿Qué les está pareciendo estar aquí? A ver, cuéntenme. Súper, súper, súper. Sí, bien. bien, hemos venido de vacaciones, nos ha encontrado este chico. Y nos ha hecho unas fotos muy chulas. Muy bonitas Súper agradables, súper bien. Muy profesional. Y muy original, sobre todo. Qué <risa> <risa> bueno. Ellas fueron, me dicen sus nombres, por favor. Yo soy Carla. Yo Sandra. <risa> y yo Judy. Dale. Pues ellos vinieron desde Barcelona aquí en Cancún y se cómo se les están pasando? Súper arriba. Oh, oh, oh, esto! Pues bueno, le pausamos aquí Hey, ¿Qué tal amigos y amigas? Pues bueno, espero que estén disfrutando de este pequeño video que estoy haciendo aquí en Playa del Carmen. En esta ocasión estamos con Elenita. Elenita, cuéntame tu experiencia, qué te pareció, te gustaron, cuéntame qué onda. A ver. Me gustaron mucho las fotos, quedaron muy bien, las van a ver, están muy padres, la iluminación estuvo muy buena y Mario es muy buen fotógrafo, siempre busca las mejores posiciones. 10 de 10, 9, 9, 10 de 10. Eso, chingada, eso. Bueno, muchísimas gracias, Elenita. Pues ya estaban viendo su fo las fotos, fotos nuestras fotos que quedaron muy buenas, están en mis redes y en mis redes sociales, ¿va? Síganla y está muy cool su estilo, muy buena onda y todo eso, ¿va? Muchísimas gracias, Elenita. Cuídate mucho y pues. ¿Algo más que quieras agregar? No. no, no ¿Ah? es Igualmente, sí, sí, muchísimas gracias. Dale entonces sigamos vamos con el... Esta... ¿Qué te sientes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y el teléfono Pues bueno amigos y amigas Espero que les haya gustado el video del día de hoy Ya no se hizo a Cozumel Pero mañana se va a hacer A Playa del Car Digo a Isla Mujeres A ver qué tal está Ya para cerrar con broche de oro Esta sección de videos Vale, espero que les haya gustado A mí me gustó La verdad fue algo, salió algo bonito Algo maravilloso Después de la última sección Pues todo estuvo muy cool Dale, pues Bueno Yo aquí me despido Espero que les guste Descansen Disfruten la vida, vívanla, denle la manita arriba, suscríbanse.